El voto es el que, el que define y lo aceptamos con, como, como corresponde, como debe ser. Eh, entonces, bueno, eh, a partir del, del 11 de junio, una nueva gestión que va a conducir y seguramente la, la que nos toca perder este, acompañaremos desde de los distintos lugares. Digo, pero fundamentalmente apostando a la unidad debemos encauzarnos este, en ese camino donde la institución no sea una organización benéfica, social, a la, abierta a la comunidad porque es un patrimonio privado. Pero sí creo que debe tirar, y en lo que me queda de gestión, tiraré todas la, las líneas y puentes necesarios para poder, digo, eh, enamorar, si se quiere, a aquellos que... Que, que entiendan que este es el camino, ¿no? dentro de la legalidad, dentro de, dentro de estos principios. Nada en, el, en la vida es, es horizontal, tan horizontal, digo, cuando hablamos de, de, de gobiernos, cuando hablamos de gestiones y demás, ¿no? Siempre debe haber un organismo, una organización con un orden, este, como sucede en una escuela, ¿no? Es decir, el cargo de supervisión general, supervisores... ...directivos y cargos de base... ...bueno, lo mismo pasa en una organización como esta... Luis, ¿eh? ¿Sí va a haber algún tipo... ...sigue sosteniendo de que la... hubo firmas eh... a... a... ap... apócrifas... Apó... Este, de... ...las firmas apócrifas... De, de, de, ...bueno, bueno eso es una... Lo... Algún ...lo vamos lo vamos a evaluar, eso está planteado... Este, ...habrá que poner en manos de los abogados... ...esta situación, porque en definitiva... Este, de no hacerlo, por ahí este, la otra parte podría considerar que es una calumnia, una injuria este, de parte de un perito de justicia y de parte de quienes este, hemos planteado también esta, esta situación. Se va a evaluar, lo vamos a charlar, es decir, no, no, no es momento para, para hacer usted un análisis tan, tan apresurado. Este, pero en principio, bueno, en el contexto general, este, asumir la, la, la derrota y obviamente felicitar a, la, a las autoridades, a las futuras autoridades de esta institución que amamos y queremos tanto, que tanto hemos hecho y que, bueno, no me tocaron años fáciles, sino a, al contrario, una institución quebrada se hizo mucho, eso es una gran la verdad. Al contrario, una institución quebrada. Se hizo mucho, eso es una gran verdad. En el, en el balance, ahí ¿eh? se va a consultar. En, un balance, en el balance, sí. quedan, quedan cosas en el haber, que por ahí eh, haya quedado pendientes. ¿sí? ¿Estás satisfecho con lo que se hizo? No, por supuesto, dentro de digo de, de un marco muy hostil, obviamente que con situaciones difíciles y sin la posibilidad de un, de un préstamo bancario, de extender un cheque, digo, con muchas deudas y juicios. Y, bueno, pero sin embargo, vos ves que que hasta, hasta la cara de la institución ha cambiado, con una farmacia, con...